Hi guys, nice to see you. Hi Nati. Hey Zoraya, tanto tiempo. Hola, sí. No, disculpa. Hi everyone. Hi Naborja. Hola a todos. Hola. How are you? Todos bien. Que cómo están? Everyone is okay. Thanks. Tired. Tired. <laughs> Tired. So, so we have we have Zoraya, Esquintin, and Pedro and Zoraya. Um, yes. <laughs> Así que tienen a, a mí en una foto y a Pedro y a mí en otra. Eso es todo. Ok, the standard, like and always, in um, uh, Spanish Zoom, we have 1,000 people. Para variar. Tenemos, and we have also um, YouTube. Para variar en español tenemos mil personas y tenemos ocho en YouTube. 208 in YouTube. We have 1000 and in YouTube. So, first of all, I want to thank you everybody who is working so hard on migration. Antes que nada, quiero agradecerles a todos a los que están apoyando para la migración. Muchas gracias. Especially to the Mexican team. In <laughs> especial al equipo Mexicano. Uh, all, team, all team. All team. Irma Nati, Yelena, and all the people who are working. Spanish Irma Nati, Elena, Savemos la gente que está trabajando. Spanish team. Equipo Spaniol. Serbian team. To, every, ser, everybody is amazing. Todos son maravillosos. Yeah. So what you did, I want that Irma uh give you a sneak peek of the new web page. Quiero que Irma les dé un poco un poco avance de la nueva webpage, la página nueva. Irma, uh, Irma, we cannot in? hear you. I don't know, probably you have mute on your no, computer. It's not. No es No directly on your computer. It's now better? Ahora, yes. Yeah, it's amazing. Oh, okay. Ahora sí la escuchamos. Sorry. <risa> es I was only proof one thing to be sure. Solo quiero asegurarme de algo. I don't want to make mistakes. <risa> no quiero cometer errores. Okay, I will share my screen now. Ahora les voy a compartir mi screen. And it's a pleasure for me. Es un placer para mí. I hope you can see it now. Espero que todos lo puedan ver. We can. That's yeah. our new okay. crypto family and family token website. This es is nuestro new website a crypto family and family token. Okay? There are okay. two fields inside. I those um fields like what is the field? Um opportunities. You can say also there are two opportunities inside. Okay, hay dos oportunidades en esta página, web. So Opportunity is to sign in when you already had a username and the password. La primera oportunidad es que tú te firmes y cuando hagas sign in ya tendrás un nombre de usuario y un password. Okay? But now it's nobody outside that has a username or a password. <laughs> en este momento nadie tiene un username y un password. It means Everyone must please click on sign up. Okay. Eso quiere decir que todos, absolutamente todos, por favor, deben de darle click en sign up. The page will um, go to the field sign up. with the. La página filter. va a ir a un, a un campo que dice sign up. And this switch process is so nice. I love it. Y este proceso de cambiar a sign-in o sign-up es tan sencillo. I love it, really. <laughs> Lo amo, realmente. Okay. The people, please, everyone must register themselves again. Por favor, absolutamente todos, y pongan atención, todos deben registrarse nuevamente aquí, por favor. First, uh, the first field is uh, first name and last name. El primer campo, el de primer nombre y apellido. Okay. Then please, everyone must choose for themselves a username. Ahora todos, por favor, deben escoger para sí mismos un nombre de usuario. Okay. Then please, for those people um, uh, which already sent the migration form. Okay. Ahora, todos aquellos que ya mandaron su hoja de, migra de migración... They must write inside the mail address from the migration form. Okay. Deben de poner el correo email que pusieron en la página de migración. Cuando llenaron todos los campos, pusieron un correo. Deben de poner ese mismo correo ahí. Okay. For the other people who doesn't fill out the migration form or who don't uh, pass it. Para todos aquellos que no pasaron la forma, o sea, el formato, que llenaron algo mal y fue cancelado su llenado, o que no lo han llenado en absoluto. They can also make the registration with another email. También pueden poner su correo electrónico y hacer el registro normal. Okay. Then please choose also a password and write Por favor down. también escojan un password, una contraseña y escríbanla y confirmenla and then confirm please done okay you have already translated it okay um what is important for those people who passed the uh last migration they, will, es para todos que sí la they will receive a invitation invitation mail van a recibir un correo de invitación and they will have All packages with the dates with the sponsor, all the information from uh, from the old uh, CryptoFamily website already in the new website inside. Y tendrán toda la información de sus paquetes, de todo, de quién es su sponsor, toda la información que pro, que dieron la van a tener ya completa en su nueva página web. Okay. And for for those people who doesn't pass the migration or who doesn't fill it out Para todos aquellos que no llenaron el formato de migración o que llenaron algún campo mal y no reciban este mail o no o que no. no pasaron esas personas no lo van a tener lleno Those people who not have a profile, mm -hmm. right? They will have to fill it. Who don't? Those people won't have a profile, right? Yes. Todos ellos verán que sus campos no están llenos aún. Okay. And Azraya, when you don't um, when you uh when, when it's possible to uh, explain the next part, I want to ask Natty. Natty, you can please, you know how it will work the new um, uh, migration form in the back office inside because the new mig migration form will be in the back office inside mm -hmm. and uh, we have made it so that the people uh, that there don't will be a possibility for the people to make mistakes and because nothing know it Very well, we have made it together, and thank you very much, Nati, for everything. For the whole team, please, I want to yes, use the possibility you to say yeah. thank for uh, uh, thanks a big thanks to everyone. Please explain it in Spanish mm -hmm. yes, I with will. the right steps to okay. make it easier uh, for the people. Okay, thank mm -hmm. you. <clears throat> Entonces. Eh... Bueno, como ya han explicado, los que no han pasado la migración a esta que estamos haciendo nosotros y no van a tener sus datos una vez se registran dentro, va a haber una especie de formulario donde van a tener que poner allí los datos. Eh, este formulario, digamos que no va a ser como el anterior, va a ser distinto porque va a ser más sencillo de llenar porque va a tener menos información que pedimos. Eh, y también va a ser mucho más fácil porque no va a ser posible que nos equivoquemos. Entendemos que es difícil para las personas eh, muchas veces entender lo que es un formato y la importancia de poner o no poner un espacio y eh, fue un, un, realmente una, un trabajo muy duro lo que tuvimos que hacer y lo que todavía estamos haciendo. Eh, entonces para este nuevo formato digamos que vamos a encontrar dentro de la página eh, ustedes van a tener que poner, igual que antes, eh, bueno su nombre, su email y todo, ya lo habrán puesto cuando se registraron, pero luego lo que son, por ejemplo, el teléfono del sponsor, pues solamente va a permitir poner un teléfono de la manera correcta, que es con los dos ceros y el código del país y los las, eh, dígitos que lleve ese país en, en su formato. Eh, y lo más importante también, el problema con el formato que tuvimos de los paquetes, pues vas a poner la fecha de en la que compraste un paquete en el formato que tiene que ser. Eh, no vamos a poder poner 1-7-22, vamos a tener que poner 0107. 0, -0 Entonces este formato va a recoger eh, esos datos que les pedimos a los usuarios que pongan ellos manualmente y eh, lo vamos a poder procesar mucho más rápido porque ya no vamos a tener el problema que tuvimos con el, con el primer formulario, entonces en este nuevo formato van a tener que poner los datos normales, eh, el teléfono del, del sponsor y fecha y cantidad de paquetes. Y esta es una información muy sencilla porque ustedes lo que tienen que hacer para completar este formato en la nueva página es entrar en la página antigua de CryptoFamily.World, ir al calendario, desde el principio, el primer paquete que compraron, en el calendario lo miran, miran la fecha y cantidad de paquetes. Van a la página nueva y ponen esa fecha y esa cantidad de paquetes. No necesitamos ya saber cuántos dólares pagaste por esos paquetes y tampoco nos interesa saber si fue una reinversión, un depósito, una recompra o lo que fuera. Solamente la fecha y cuántos paquetes, que es la información que vas a poder ver en el calendario. Así no hay errores, sino es mucho más sencillo para ustedes volver a rellenar el formulario y para nosotros poder verificar esa información. Y luego otra cosa importante, en el nuevo formulario veréis que solo hay dos opciones en cuanto al pago de la, de la tarifa de los 10 dólares. Solo hay dos opciones, una opción es si sí, lo pagué y envié el formulario de Google y otra opción es si sí, lo pagué y esta es mi transacción. Número de transacción. Solamente puede migrar la persona que pague los 10 dólares. ¿vale? Tenemos 30 días para hacer la migración a partir de ahora. Creemos que es tiempo suficiente para que todo el mundo la pueda hacer. Eh, por supuesto que les pedimos ayuda a todos los líderes que nos ayuden a distribuir esta información. Que todo el mundo haga la, la, la migración en estos próximos 30 días. Así ya podemos eh, empezar con esta maravillosa plataforma que tanto nos ha costado parir. Aquí es muy importante remarcar con lo que está diciendo Nati. Todos aquellos que no han hecho el pago de los 10 dólares y que pusieron ahí lo pago después, lo pago en la semana o whatever. O sea, es que no saben lo que pusieron ahí. que crees? Tú eh, solicitud fue anulada y pasas a la segunda etapa. Sí o sí tienes que hacer el pago de 10 dólares y enviarlo, si no, no puedes migrarte. I just told them that everyone who had made, uh, I, I didn't pay today, I will pay in a week or so, that they will have to do it again. They don't will have the possibility to send them, uh, to make the migration without the confirmation of the payment. Okay, sin la confirmación del pago de esos 10 dólares es que no podrán hacer la migración, ok? Yes. Because there are only two possibilities as answer inside. Nati explained it uh, already. You can only answer with yes. And then another field with the transaction has or with the answer Google form. But the first field, the first field must be yes. Mm -hmm. No, o sea, it's not el possible to si dice, si no pones un sí, entonces no te puedes migrar. Yeah. As simple as that. Yeah, it's simple. We, uh, we, uh, we don't uh, want to send out the new migration form uh, with the possibilities to make mistakes. No queremos enviar esta nueva forma de sin con la posibilidad de que cometan error, no, por eso nos enviaron. O le van a enviar mañana. You're going to send it tomorrow, right? De, de la the, the, the, this migration is going to be in the page as soon as they register, right? Yes, but yeah. we will have uh, tomorrow morning the possibility to test it. Yeah. And I, and I will test it with my whole team. And uh, when it's possible to make a mistake inside, it will be sent back to the programmer to make it right. Nothing will go online with a possibility for errors. Nothing. Okay. Dice Irma que, bueno, Irma, Nati nos comentaba que estará dentro de la página eh, la posibilidad de que nosotros migremos, pero Irma nos comenta que esto no pasará hasta que se haya probado la página y que vean que no existe ninguna posibilidad de error. Entonces, mañana que tengan ellos acceso a la página para hacer la migración, la van a hacer ella con su equipo, hablamos de Irma, con todo su equipo, y una vez que la concluyan... Eh, esta migración, este, bueno, que ellas vean que no tienen ningún error, lo van a pasar a todos nosotros. Cabe mencionar que eh, para Irma y para Nati ahorita son entre las 12 de la noche y 2 de la mañana, ah, dependiendo ¿sí? de dónde esté 12. cada una. Uh -huh. Para nosotros son las 4 de la tarde, entonces cuando ellas hablan de, ma cuando ellas hablan de mañana es, es en 12 horas, en un ratito. Sí. Y nosotros todavía, todavía estamos a mediodía acá, entonces ten uh -huh. tengamos esa consideración de la diferencia de horario que... Que tanto nos ha divertido esos últimos seis días, ¿verdad? We're just saying, well, Pedro was es, un, es un 24 horas de alemán, decían por ahí. It's for you. For you it's like either 12 or 2 a.m. So it's, it won't be a tomorrow. Tomorrow for you will yeah. be our night. Yeah, we know it. We now know the, the time difference because we, we worked 24 hours. I know, I know. And also uh, for the people to explain it look when you make uh, such a programming behind and when you give this program a code it's only possible to write the date right in uh right inside with the, the uh, with the days with the months and the year in a format two to four with the uh, dots um between then you can only write it right inside because then it's okay then it's confirmed y cuando do it, no lo haces, es red y no hay posibilidad de enviarlo mal. Ok, es muy importante que todos sepan que cuando se hace un back office como este, eh, los formatos de horarios y tiempos y fechas son muy específicos. En este caso, el de, el de fecha es dos, dos números, punto dos números, punto cuatro números. O sea, por ejemplo, yeah. 07.10.2022, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ahí no van a tener la posibilidad de cometer un error. De entrada, quiero sí aplaudir. Ustedes todos notaron mi ausencia. You all noticed that I was absent. So, quiero aplaudir. I want to say wow and congratulations. A todo el equipo, tanto de México como de España, como de Hungría, como de todo el mundo. From Mexico, Austria. Spain, Austria, to, todo el mundo worldwide que estuvieron corrigiendo todos aquellos errores, pequeños detalles que tomaron mucho tiempo, que were correcting all these little details, you know, details that took long time, yes. eh, desde las personas que llenaron mal los formatos, comas, puntos, de verdad, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, sorry, ¿por qué no se ha dado la migración? A lot of people have written to me and said, sorry, why is the migration not done? Y les he dicho lo mismo, señores, esto ha sido caótico, lo hemos visto, lo hemos vivido, you have, we have seen it, we have lived it, y ha sido, it's been chaotic, ha sido caótico, ¿por qué? Porque les estamos ayudando a todos ustedes a llenar correctamente, así que, mis felicitaciones a todos, reconocimiento, y de verdad, a todos ustedes que nos escuchan, to all of you who are listening, debe de haber gratitud en tu corazón por todo este equipo que hizo todo lo posible para que tú migraras, y si no pudiste migrar porque de plano estaba todo mal, bueno, pues tenemos una segunda oportunidad que se va a dar en dos, tres días y vas a poder tú llenar tus datos. Resolución. Thank you so much very much to all those people who, who did all this and to all of the, those who were not able to do it. Well, we'll have the opportunity within two or three days, probably. Yeah, yes. I also would like to add that uh, thank you for saying that, Soraya, because you know uh, we we we were feeling really bad when we were uh deleting a uh, request yeah. because we know how long you've been waiting for this uh, but just don't worry because your passive income has never stopped in crypto family page you are still receiving your money and you will be able to withdraw more in a few days more and you'll be doing the migration much more easily now it will be very smooth uh, process no mistakes as uh, we are always saying so don't worry if your migration is not happening tomorrow It will happen in a few more days, so it doesn't make any difference, really. Ahora en español, ahora en español. ¡Ahora Ay, en español! <risa> perdón, lo siento. Ok, ahora como dijo Nati, ella quiere agradecer. No, Nati, ¿agrade? Nati, nos Nati nos traducía de inglés a inglés. Yo no sé, sí, sí, ahorita. No. Es la falta de sueño, la falta de sueño, que ya me estoy volviendo loca, perdón. Como bien dijo Naty en resumen corto, muchísimas gracias a todos los que, los que estuvimos haciendo el equipo, pero también nos sentimos muy mal al hacer delay, al borrar ciertas solicitudes y no nos quedó de otra porque de plano esto estaba es que al revés, pero no te preocupes porque quiero que sepas que tu interés ah, compuesto sigue sumando, sigue estando al día y tú vas a poder eh, cobrar todo tu dinero cuando se haga totalmente la migración. En resumen, eso dijiste, si me falta algo. Correcto, sí, perdón, los, los quería decir en español, pero ya la neurona no hace sinapsis hasta ahora. <risa> es pues que están diciendo, en YouTube, están diciendo en YouTube que se va a pagar hasta el 31 de enero y... y, y... They're saying in YouTube that you're gonna pay till the January 31st. Is there any reason why they're saying this? No, that's that's wrong. <laughs> Esa información <laughs> está equivocada, no se va a pagar hasta el 31 de enero. So please, ¿Va please the people should only look uh, on the official okay. Crypto Family channel. Por favor, a toda la gente vean únicamente lo que se da como canal oficial de CryptoFamily. Family. Dejen de ver todos los chismerios que se dan por ahí. Okay. Mucha gente habla de más, quiere decir que son protagonistas, que ellos tienen la información. That they have information, right? No, no, no. El único que tiene la información aquí es Neboya Katik. The only person who has the information here is Neboya Katik. ¿Quién si tiene yes. de Neboya es real, si no viene de Neboya. Esperen a que venga de Neboya. <laughs> ah, sí. Okay. Uh, oh, uh, I think this mistake or this misunderstanding means about the second and the last pool, because when we start, start with the payouts in one, two, three days, uh, pero, pero, also. Quíneme, quíneme. Excuse me. When we, can you hear me now? Yes. Sir. Okay. Uh, in the last Zoom in the English Zoom was only the explanation or the questions uh, to neboisha how we will handle the second and the last pool uh, because the people don't have one one month time to mm -hmm. use the second pool for the gifts with the with the vouchers and then neboisha decided to start but I must also confirm it again with him please uh, decide to count This second and the last four from the uh with the beginning, thank you, never. Yeah, <laughs> it's, it's true, al segundo, al segundo it's Ok, the ok. A ver, antes que nada, let me translate that. A lo mejor el, el error, la confusión de todo esto viene porque en el Zoom de inglés hablaron sí de un 31 de enero, o sí de finales de enero y tal, pero están hablando del. Segundo y tercer pool, o tercero y cuarto pool, tercero y cuarto pool, ¿verdad? ¿Sí? Segundo y, y cuarto. Segundo y cuarto pool, que se va a dar hasta final el de enero. So, Neboya, can you confirm this with us, please? He said yes. Yes? Oh, okay. said sí, nevoya We can hear okay. you, Gansom. I already confirmed. Thank you. Ya lo confirmó. El segundo y el cuarto pool se migran hasta enero, pero ojo, este primer pool ya se migra. No, este no, no, no, no, no, no, no, no, no, se But migra please, todo. Please translate now yes. only what I will say, okay? Okay. The payouts will start from the. Los start. pagos comenzarán. Okay. With the start from the uh, payout process in one, two, three days, okay? con el proceso de pago que comienza en uno, dos o tres días. Okay, but the uh, the second pool with the voucher and the last pool with the uh, NFTs will. Pero start el segundo pool con los vouchers y el último pool con los NFTs comenzará. Because the question was uh, was when we start with all pool pools in in a few days, then the people doesn't have one month time to use the second pool I don't understand that not very okay, can you translate it yeah I, I please can explain so saben que el, el, sí sí bien gracias oraya <laughs> saben que el, el segundo y el cuarto pool tenemos un mes para usar el dinero que tenemos ahí o sea ahora cuando lancemos la plataforma todo se divide en cuatro y ustedes van a tener las cuatro pools con su 25% en cada sitio. ¿Vale? Todo se lanza, todo, todo. Pero, ¿qué pasa? El dinero que tenemos en la pool número dos y el dinero que tenemos en la pool número cuatro, si ustedes leen o han leído el white paper o nos han escuchado hablar, tenemos un mes para gastar ese dinero y si no lo gastamos en la número dos, dando los cupones a quien quiera eh, ingresar como miembro nuevo. En la pool número 4, comprando NFTs, lo que no gastemos al cabo de 30 días se vuelca, <coughs> perdón, a la liquidity pool del family token, Ajá. ¿vale? Ah. Entonces, lo que ya ha dicho ahora, como ya estamos a día 5, 6, 7 u 8, cuando empecemos, no vamos a tener un mes completo para poderlo gastar, entonces no va a dar hasta el 31 de enero para poder gastar el dinero, o sea, no lo vamos Buenísimo. a volcar a la liquidez. El 31 de diciembre no vamos a volcar a la liquidez la punto 2 no. y la 4. Buenísimo, con esto entiendo de manera simple, que simple y sencillamente vamos a tener hasta el 31 para poder dar estos de vouchers mes. de enero. Para poder dar esos vouchers o nuestros NFTs y que no perdamos esos pools, sino, o sea, perderlos me refiero a que se van al pool de liquidez si tú no los usas. Sí, ¿eh? Los pierdes tú. Los ¿verdad? pierdes ¿verdad? tú, sí, claro. Entonces, para que no lo pierdas, este tienes hasta el 31 de enero. Thank Gracias, Nepocha. Uh -huh. Gracias, Nati. No, no. Um. I have a question from someone. Tengo pregunta de alguien. ¿Qué pasa con el KYC? When, what's, what's going on with the KYC? You will wait till the official, official information and announcement. Okay, esperaremos hasta la información oficial y el anuncio y entonces procederemos a lo que se diga. And for the future, please. the people should futuro, por favor. The, uh, the people should remember now what I will say. We will don't give any information outside. Till we're not done with everything. No, uh, uh, grabense muy bien lo que está diciendo Irma. Nadie dará ninguna información oficial hasta que no hayamos validado que, se, que sea funcional. Okay, and also important uh, because much leaders wrote me, why I don't publish uh, the official informations at first in the leaders group. Y muchos líderes me han, me han escrito que ¿por qué no escribo la información oficial en el grupo de líderes? Hay una razón para eso, porque cuando la gente me pregunta a mí en este grupo de líderes, y les contesto o les mando la información aquí en el grupo de líderes, They don't read the next message. No While standing, standing, please don't share. Donde dice claramente, por favor, no lo compartan. Okay. This is actually okay. an attitude problem since they do it like that, then you took your your Yeah, and that's the reason why I I have asked Negosha to give me la posibilidad para confirmarme de anunciar todas las informaciones oficiales en el grupo de familia familia y desde allí la gente puede compartirlo en todos lados y por ello ojo, pongan mucha atención a esto que está diciendo Irma para mí es muy importante porque recuerden que en el pedir está el dar y en la actitud que tomamos es la manera en la que responden si nosotros cuando recibimos algo lo mandamos porque queremos ser los primeros y no hemos confirmado, pasa lo que está pasando ahorita que dice Irma. Irma ya tomó la rienda, Nebo ya lo aprobó y solamente se pasará información a través del canal oficial. Y una vez que se pase en el canal oficial de Telegram, entonces lo podremos bajar a todos lados. Si no viene del canal oficial, no lo creas, porque no viene de Irma, que Irma es la vocera oficial desde este momento de Family aprobado por Naboli. Ok, can decir algo something in this? Five, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. decir algo, siempre Sí, decir algo, Sí, de acuerdo? Sí, sí, sí, sí. I need to go to the on the trip in Romania. I ya me tengo and, que ir porque mañana tengo que ir a un viaje a Rumania. And I will tell you that we already signed a contract that 500,000 students from Romania and Moldova will be a part of CryptoFamily. Oh, wow. Quiero que sepan que ya firmamos un contrato donde 500,000 estudiantes de Rumania y Mongolia estarán siendo parte no, de. Mongolia, Moldova. Moldova. Moldova. ¿Monglova? Moldova. Moldova. Monclova? Moldova. Moldova. Moldova. Ahí, ahí. Ahí es <laughs> okay So um in these few minutes please uh, can Irma put my phone number again And number I want oh, And I want to everybody who wants to I uh, have a firm or have something to like with the services or whatever uh, they can provide to the people and take a family token as a way of payment please contact me and we will give you a contact form for that situation so this a, ver, really a todos important. aquellos eh, empresarios que tengan un negocio tal que puedan recibir family tokens como medio de pago por favor, contacten a Neboya directamente. Esto lo pide Neboya y ya va a poner ahí su número telefónico Irma. Mándale un WhatsApp y dile qué producto tienes. Ahí está, thank you Irma. Para que tú le digas qué producto tienes, qué servicio tienes, que puedes recibir el cobro con Family Token y ahí Neboya te dará un formato y te dará las bases, qué beneficios podrás tener por hacer esto. And right now I'm so tired. So I, I can't casa, even ¿verdad? even can you see me? So, I need to go, and I love you, everybody. Uh, bien, uh, and I want to thank you one more time for all the effort and patience that you have. And I want to ask my wife to bring me a, a yours, uh, Teddy. Because hijos. I want to show you how Uh, it will look uncle teddy who will be your vip 24 hour uh, support porque quiero enseñarles to se va a ver el osito el vip de soporte que estará aquí 24/7 oh <laughs> my god oh, this will is be uncle teddy family token yeah uncle teddy who also knows how to uh, sing For, for el, el tío, el tío Teddy, que también, el tío Osito, que también sabe cómo buscar el Crypto Family. So, this guy, this little guy, will be 24-7 support for VIP person. It este be, pequeño será el 24-7 soporte para la gente VIP. So, who pay the $20 per, per month? Para aquellos que paguen los 20 dólares por mes. Y también este pequeño amigo hará todo en la webpage, en la página web de manera automática. So, saludas con mi partes. <risa> <risa> ok. Uh. <risa> That's it. Have a good night, Nemoza. Have a good Have night, Nemoza. Bye-bye.